Muy buenas a todos, amigos de YouTube. Hoy les voy a mostrar otro nuevo video. Este es una rutina que salió nueva en Google Home. Y vamos a disfrutarla. Lo que hace esta rutina que le voy a enseñar hoy es cuando amanece y cuando atardece, cuando la puesta del sol el sol eh, se pone y cuando el sol se va vamos a hacer una rutina para que nuestros aparatos inteligentes enciendan o hagan una función específica cuando pase esto sunshine y sunrise vamos a nuestra aplicación de google assistant Vamos a ir a la parte de rutinas. Vamos a crear una nueva. Porque vemos que no aparece aquí. Es porque tenemos que crear una rutina para que esta aparezca. Le damos al símbolo de más. Entonces, cuando vamos a crear la rutina, lo hacemos como lo hacíamos normalmente. Pero en este caso podemos ver la opción que dice sunrise, sunset. Cuando se pone el sol, la puesta de sol y cuando el sol se va. Entonces, si seleccionamos aquí, podemos ver sunrise. Podemos ver una rutina, en postulación de la localización. Voy a poner mi localización, que es esta. Vamos a ponerle que es a tiempo, también podemos ponerle que inicie 15 minutos después que el sol se ponga lo queremos de una vez cuatro horas antes cuatro horas después veremos que lo queremos a la misma hora que ocurra entonces vamos a seleccionar los días que queremos que ocurra eso en mi caso pondré todos los días entonces dice ¿Qué audio necesita escuchar en qué asistente necesita escuchar ese audio vamos a poner Camilo Speaker le damos a don dice que necesita eh añadir un comando eh, el cual necesita efectuarse vamos a poner cuando sale el sol pueden ponerle cualquier nombre en el caso le pondré ese nombre le damos al don eliminamos esta porque no necesitamos dos Entonces dice que seleccione que hará esta rutina. Entonces podemos ver las siguientes opciones. La dirá el clima, mis recordatorios. Hará un anuncio, ajustará el volumen dentro del dispositivo ajustar a un dispositivo un termostato una lámpara inteligente en este caso nosotros vamos a hacer el de la lámpara inteligente ajustar el, el teléfono para poner la opción no molestar reproducir una música o añadir un mensaje personalizado que es el último de abajo pero en este caso vamos a seleccionar un dispositivo en este caso voy a seleccionar el ajuste de la, de la lámpara le vamos a dar entonces que lámpara quiero que funcione con esta función entonces vamos a poner la lámpara de la habitación yo quiero que encienda Le damos a don, Le damos a don de nuevo. Y ya tenemos. Casi mente esta rutina lista. Dice cuando el sol salga. Asimismo, podrán hacer cuando el sol se oculte. Pueden ponerle la función que quieran yo quise hacer el ejemplo con esta para que veamos cómo funciona, pero ambas eh, rutinas se pueden hacer del mismo modo, entonces ya para terminar recordarle que podemos poner varias acciones por ejemplo yo puse cuando el sol eh, sale va a encender la lámpara de la habitación pero podemos seguir asignándole más funciones no solo limitarse a una sola por vez pueden hacer muchas, muchas y muchas y él va a comenzar a efectuar esas funciones eh, a medida que eh, se ejecute esa rutina se ejecutó esa rutina, se fue el sol salió, comenzó a hacer funciones si lo pusieron cuando el sol se va comenzar a hacer funciones entonces para ya terminar le dan a 6 que es guardar entonces buscamos nuestra rutina a ver si si está agregada entonces podemos ver nuestra rutina cuando sale el sol entonces eh, hay una forma de robar esto, es la siguiente forma, le dan aquí en Google Home, y donde dice rutinas, buscan la rutina, que cuando el sol salga y le dan donde dice el símbolo de play, y se va a ejecutar esa rutina. Y va a ser las funciones que la función que ustedes han establecido de esta manera nos daremos cuenta que esa rutina está correctamente activada es cuanto a este vídeo era lo que quería mostrarle de cómo hacer una rutina para encender nuestras luces inteligentes o cualquier dispositivo con un cuando el sol se ponga o cuando el sol salga. Cualquier duda o comentario debajo del video.